Hola chicos, seguimos con estructura algebraica Ahora le vamos a dar paso Al monoide, ¿vale? Tiene un nombre raro Pero es lo que hay, Son los matemáticos Le dan nombre a las cosas de esta manera Así que nos toca estudiarlo Un monoide es exactamente igual que un semigrupo Solo que cumple una propiedad más Y esa propiedad más es que tiene elemento neutro Como ya sabéis, para que sea semigrupo Primero y siempre Operación binaria interna Segundo, propiedad asociativa. Y la tercera, que es la que introduce el concepto de monoides es el elemento neutro. ¿Vale? Nosotros tendríamos que seguir con la cuarta, que sería el elemento simétrico. En nuestro ejemplo vamos a ver que hasta ahí no se cumple, pero vamos a ver eh, que llegamos hasta esta monoide. Y la cuarta, que ahora la podría separada, que es conmutativo vale, le voy a quitar el número entonces en el caso de que fuera conmutativo pues será monoide conmutativo no tiene más entonces vamos a ver nuestro ejemplo con el conjunto de los naturales si recordáis con Adri le poníamos un más para decir que excluíamos el cero en este caso para ver que se cumple hasta el elemento neutro, vamos a mantener el cero ahí, ¿vale? Entonces, es lo mismo. N por N, con la suma, acabamos en N. Y, eh, aquí cogemos una tupla, A más 3, ¿vale? Esto sería nuestra operación binaria interna. Como habéis visto en el vídeo del semigrupo, esto ya se ha demostrado que sí, que la operación binaria interna lo cumple. Solo voy añadí un pequeño detalle, que es en el caso de que sea 0. 0 más 0 es igual a 0, que también está en los naturales. 0 más A es igual a A, que está en los naturales. Y A más 0 es igual a A, que también está en los naturales. Entonces nuestra propiedad binaria, operación binaria interna se cumple, ¿vale? Para no perder mucho tiempo en cosas que ya se saben. La propiedad asociativa, también hemos visto que se cumple, y ahora vamos a llegar al elemento neutro. El elemento neutro, implícitamente, lo he calculado aquí ya, pero vamos a hacerlo más despacio para que vosotros lo entendáis. El elemento neutro, simplemente, lo que hacemos es, cogemos un número que pertenece a este conjunto, le aplicamos la operación con el elemento neutro, y esto tiene que ser igual a, ¿vale?, el elemento neutro, cuando algo es neutro, es que no está ni de un mando ni de otro. Entonces, ni le resta ni le suma. Lo deja como está. Pues vamos a ver ese elemento neutro cuál sería. E es igual a A menos A. Ese A menos A es el cero. Que pertenece al conjunto de los números naturales. Por tanto, ese elemento neutro se cumple. Y ahora veamos si es conmutativo. A más B tiene que ser igual a B más A. Hay otra una forma de comprobarlo que es simplemente pasar hacia el otro lado las letras. Entonces nos quedaría B menos B y aquí A menos A. Entonces es 0 y esto es 0. Esto se cumple. Entonces tenemos que los naturales con la suma es un monoide conmutativo antes recordad en el vídeo de semigrupo hemos dicho que era un semigrupo pero teniendo en cuenta el detalle que no cogíamos el cero ahí estaba el truco por eso hemos utilizado esa eh, nomenclatura para evitar errores monoide conmutativo en el caso de que cojamos el cero semigrupo conmutativo en el caso de que lo cojamos ¿vale? entonces hasta aquí la estructura eh, algebraica de monoides conmutativo. Como dijo Adri en el vídeo anterior, habría que seguir. Pues vamos a ver el elemento simétrico si se cumple o no se cumple. Ya adelanto que no se va a cumplir. Entonces, A más nuestro simétrico tiene que ser igual al elemento neutro. Este elemento neutro es el cero. Por tanto, nuestro simétrico es igual a menos A. Si el simétrico es igual a menos A, nos quiere decir que el menos A tiene que pertenecer a este conjunto. Pero en este caso, menos A no pertenece al conjunto de los números naturales, porque no tenemos números negativos. Por tanto, como no tenemos números negativos en nuestro conjunto de números naturales, esta propiedad, error, no se va a cumplir, llegaríamos simplemente hasta estas tres, con esta extra incluida, y terminaríamos diciendo que es un monoide conmutativo, cosa que ya hemos dicho. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, revisad primero lo anterior, es decir, el semigrupo. Esto va en escala. No podemos ir al último paso sin previamente saber qué es un semigrupo, o más allá, qué es una operación binaria interna. Os recomiendo que sigáis este pequeño curso desde el principio hasta que terminemos, ¿vale? Porque sabemos que las estructuras algebraicas son un poco costosas. Si te ha gustado, dale a me gusta y nosotros seguiremos haciendo vídeos para ti. Nos vemos en el siguiente. Chao.